¡Ay, ay! ¡Solo la cabeza! ¡Solo la cabeza! ¡Solo la cabeza! Sí. ¡Solo la cabeza! ¡Solo la cabeza! la curva! ¡Solo la cabeza! la cabeza! ¡Solo la la I'm gonna get a movie! I'm Me cae en la cadera estoy gordo! estoy gordo! gordo! ¡Qué gordo! hagamos a a una, una torre. Torre. Sí, no, un El Claro, esto, digo Abre. Abre. una Abre. tres primero y vemos vemos. no va